Para los nórdicos, Odín era el líder del panteón, el padre de todos, pero no siempre fue así. Esa posición la ocupaba Tyr, quien en el Ragnarok se enfrentaría a Fenrir, a quien había cuidado. Sin embargo, fue degradado, y el dios Manco acabaría combatiendo al perro infernal Gar. Los paralelismos entre los dos cánidos, encadenados y asociados a los muertos, son un vestigio de su posición.